Este póster parece así más completo Ha puesto cosas como por ejemplo Decíamos que En los otros se ven como lo del tiempo Están puestos los objetivos Que antes no he, no he corregido los objetivos Pero aquí podéis ver Que Objetivos motores No tenéis que definirlos Tenéis solo que ponerlos O sea, poner trabajar la velocidad Vale, pues parece que está más o menos bien tanto los objetivos motores Como los de consecución, como los de meta Están bien puestos Y aquella letra es demasiado chica de la referencia Si no, no pongáis nada y poner directamente el logo Y está muy bien Que hayan puesto Está muy bien que hayan puesto eh, pues cosas como Las calificaciones El por qué tiene más o menos gasto energético Es más o menos intenso El tiempo que se determina Y los y los, y los dibujitos pues, están más o menos bien, pero a mí me gusta que, que se vea más movimiento. Hay cuatro y está aceptable. Y habéis utilizado, han utilizado las plantillas que ya vienen con una visualización que lo veis claramente la diferencia. Y, bueno, que se ve más o menos bien. Empezad ya, que ya tenemos poco tiempo. Bueno, pues empezamos el grupo 3 y el juego que vamos a realizar es la cadena. Eh, vamos a dividir la clase en dos grupos para que haya más movimiento y el juego comienza con un, un, un único pillador. Eh, este tendrá que ir persiguiendo al resto, que tendrán que estar dentro del campo de limitado y una vez pilla uno, pues ambos se darán la mano y pillarán juntos. Eh, así sucesivamente hasta que todos dos han sido pillado y formen una gran cadena. ¿eh? Y ahora la fase la vamos a hacer con aros y con pelotas. ¿Quiénes van a llevar los aros? Pues siempre van a hacer los extremos, ¿vale? ¿Cómo se pilla? Una vez que ellos ya tengan el aro por lo alto de la cabeza, no vamos a intentar ni tirar ni salir corriendo porque nos podemos hacer daño y romper el aro, ¿vale? Eh, con la pelota, lo mismo, la van a llevar los chingos, pero vez la vamos a lanzar. Si se sale fuera de los campos, es obligación de los que tienen el rol de perseguidores, de perseguidos, que tienen que ir con la pelota y dársela a los que persiguen. Te persigue. Tienes cinco segundos en los que no te puede pillar. Vale, Lord. ¿Vale? Así que tú tienes en ese momento 5 segundos de inmunidad. Sí, para Ya, pues voy a dividir los grupos Voy a decidir número, ¿vale? los números Algunos nos vamos allí y los vamos a aquí, ¿vale? Uno, dos, uno, Yo me que uno, uno. Entonces, Qué bueno. Es esto. Deberíamos hacer un programa para realmente para aquí no le he dicho, I'm going to try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 Está en la cámara Yo no entiendo el tema, ¿eh? Thank you. Martín de Martín Martín Meida. no, Este es lo que tres. Raposo y estaba, Y este también. Y esto. Marco, Marcos, Marco, Marcos, Marco, Marco. Eh. Juliet, he dicho un minuto para que cortarais vosotros. Pero venga, venid para acá rápido. Venid venga. para acá. Venga, no puedo. Uno. Hoy nada